Muy pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo estudio de Nuevos Comienzos, como pueden ver usted aquí. Entonces, recordemos que este estudio de Nuevos Comienzos se compone de varios estudios donde vamos poco a poco a ir estudiando acerca del amor de Dios, lo que se nos avecina, lo que Dios nos quiere decir a todos. Y el estudio el día de hoy, más específicamente, se centra en confianza ante el juicio. El juez está de tu parte. Entonces, hay un juicio, para empezar, sabemos que hay un juicio, que hay un juicio, pero que ese juez está de nuestra parte. Él nos va a defender a nosotros. Nosotros somos acusados por el enemigo, pero ese juez, ese juez celestial va a ser el, nuestro defendor, va a ser el que nos va a defender en ese juicio. Pero entonces nosotros debemos darle la confianza, el voto de confianza a ese juez para que ese juez en verdad nos defienda. Eso depende de la decisión de cada uno de nosotros. Entonces vamos a, a, a comenzar con, con un corto relato aquí. Dice, se cuenta que Jacobo I, uno, uno de los reyes de Inglaterra, quiso trabajar como juez. Escuchó atentamente una de las partes en el caso. Él estaba a punto de emitir un juicio, entonces escuchó a la otra parte del caso. Entonces quedó totalmente desorientado, sin saber qué hacer. La persona a la que primero consideraba inocente, ahora le parecía culpable. En su desesperanza, abandonó el cargo de juez. El rey Jacobo I lo explicó de esta manera. «Me iba muy bien cuando escuchaba una de las partes». Pero cuando mi alma había escuchado a ambos lados, no sabía cuál tenía la razón. No estoy seguro de que me gustara tenerlo como juez. Sin duda, este juez, este juez está en el juzgado, no es solo uh, que coincidemos. Pero cuando leemos en la Biblia, encontramos que los escritores bíblicos hablaron del juicio muy positivamente, como si fuera anhelable y deseable. El salmista escribió lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, este, este tema del juicio debe cambiar para todos nosotros. Porque muchas personas ven el juicio como algo, algo negativo, algo que nos va, a traer, uh, nos va a traer condenación, que nos va a traer uh, pérdidas. Pero dice aquí que ese juicio es algo anhelable, algo deseable. Por el contrario, es algo muy positivo porque recordemos que el juez está en nuestra parte. Nosotros somos los los uh, condenados pero el juez el que nos va el que va a ser nuestro juez va a estar de nuestra parte entonces el salmista escribió lo siguiente en salmos 96 11 13 si tienes tu biblia ahí contigo te invito para que la abras conmigo en salmo 96 11 13 y dice alégrense los cielos y gócese la tierra brame el mar y su plenitud dice aquí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 juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. David también esperaba que Dios enderezara todas las cosas. El apóstol Pablo también sabía que había un día señalado para el juicio. Entonces, este tema del juicio no es algo nuevo. Es algo que los apóstoles escribieron desde hace muchísimo tiempo para que así mismo nosotros pudiéramos entender y pudiéramos confiar en lo, que se, en lo que se ha escrito y en lo que vendrá. Porque por, por lo que todo... Por lo, todo que se ha escrito se ha cumplido. Del mismo modo, lo que aún está escrito se cumplirá. Entonces, eh, continúa, en Hechos 17:31 sigue diciendo, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Quiénes estarán involucrados en este juicio? La Biblia afirma claramente que todos seremos juzgados. Entonces, este juicio, vamos a ser todos juzgados en este juicio, todos, todos los que habitamos en esta tierra. Pero entonces, este juicio ya tiene un día, un día de juicio. No es que de pronto vendrá el juicio o de pronto no vendrá. Este juicio ya está por venir, ya está uh, dispuesto a, por muchísimos años más eh, de, ante, de anticipación. Este juicio, este juicio vendrá y sobrecaerá sobre todos nosotros en algún modo. Pero recordemos que el juez de este juicio está a nuestro favor, una vez más lo, lo reitero. Entonces, vamos ahora a 2 Corintios 5.10. 2 Corintios 5.10 dice lo siguiente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí está hablando de todos nosotros, todos los de esta tierra, los que murieron, los que estamos aquí hoy en día, los que vendrán, todos los seres vivientes, todos y cada uno de, los, de las personas que vinieron a vivir a este mundo, van a compadecer algún día en el día del juicio ante el tribunal de Cristo Jesús. Por el otro lado, lo creamos o no, nos guste o no, seamos cristianos o no, no importa lo que seamos, todos rendiremos cuentas por las decisiones que tomemos en nuestras vidas todos Absolutamente todos. Por eso es que es muy importante que este Evangelio de Cristo se comparta para todos, para todas las naciones, todas tribus, pueblos y lenguas, para que en aquel día donde venga el juicio ellos no tengan oportunidad de decir, no, yo no sabía, en verdad yo quería seguir a Cristo, pero nadie me dijo nada. Por eso es esta predica que estoy compartiendo a ti hoy en día para que del mismo modo tú conozcas de de Dios y de lo que Él te quiere decir. Entonces, adicionalmente, la Biblia dice lo siguiente, en Romanos 14.12, Romanos 14.12 dice, de manera que todo, de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La Biblia no solo revela la verdad de que todos seremos juzgados, también nos da indicaciones claras de cómo y cuándo ocurrirá este juicio. Vamos a ver entonces, a saber cómo y cuándo ¿Cómo será este juicio y cuándo será este juicio? Por ejemplo, el profeta Daniel escribió lo siguiente en Daniel 7, 9 al 10, como puedes ver en tu pantalla. Daniel 7, 9 al 10 dice, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco, como la nieve, y el pelo de su cabeza era a uh, lana limpia, era como lana limpia. El pero no blanco. Entonces, esto, que esto es lo que nos dice Daniel 7, 9 al 10. Dice, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares se servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí Daniel entonces describe a Dios, el Padre. O el anciano de días sentado en su trono eterno y rodeado por innumerables ángeles. Ahora fíjate lo que vio Daniel en su visión. Vamos a ver entonces qué Daniel vio en su visión. En Daniel 7.13, si tienes tu biblia ahí contigo. O si no, puedes leer aquí en la diapositiva. Mira yo Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de un hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Dice este versículo. Aquí se describe al hijo de Dios de pie ante el anciano de Dios. Es muy parecido a una escena de un juicio terrenal, el anciano de, de días, o Dios, el Padre, está presidiendo. Hay testigos como los ángeles que han, visto, que han visto y registrado totalmente todo lo que se ha vivido en esta tierra. Y de pie ante el trono está Jesús, el abogado del hombre. Entonces, Jesús es el abogado, está el juez, el abogado, los testigos también están ahí. Entonces, nótese que este es como un juicio que, como si fuera terrenal, ¿no? Dice aquí. Entonces, del, del otro lado del otro lado eh, está el abogado que tenemos en el Padre, Jesucristo el Justo. Él es nuestro abogado. Entonces, el abogado está a nuestro favor y el juez, por el otro lado, también está a nuestro favor. Entonces, tenemos mucho por ganar si seguimos la obediencia de la Biblia. Ahora, dice aquí que um, bien piensas, parece que están todos menos el que debe ser juzgado, ¿no? En esencia, eso es verdad. Pero veamos lo que dice la Biblia en Daniel 7.10, como puedes ver en, en la pantalla. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es evidente que esos libros contienen los registros de las acciones de los que están siendo juzgados de nosotros. Porque Salomón escribe lo siguiente, por ejemplo, vamos a ver qué escribió. Dice en Ecclesiastes 11.9, Alégrate joven en tu juventud.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 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, en Eclesiastes 12.14. Hasta las palabras que hablamos están registradas y serán consideradas. Entonces, ¿qué palabras salen de nuestras bocas? ¿Qué qué cosas decimos nosotros, cómo tratamos a nuestro vecino, cómo tratamos a nuestros padres, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo educamos a nuestros estudiantes, cómo atendemos a nuestros clientes. Del ámbito que tú seas, seas de educación, de negocio, de medicina, todo mundo tiene que, Um, Tiene que relacionarse con personas, tienes que mostrar relaciones interpersonales e intrapersonales, donde se conoce verdaderamente la personalidad de nosotros, cómo tratamos a estas personas. Por otro lado, vamos a Mateo 12.36. Mateo 12, 36 y 37 dice, De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, eh, si sí, las palabras que hablamos son tan importantes que serán tomadas el día del juicio, ¿cuán mayor serán nuestras obras, lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que hacemos diariamente uh, desde que nos levantamos, cada vez que, que tratamos a, a personas, cómo uh, ayudamos a los otros? Esas palabras son tan importantes para Dios que Él las tomará en cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, está en Mateo 12, 36, 37. Dice que las palabras nos pueden traer bendición o maldición. Tus palabras pueden construir o pueden destruir. Tus palabras te dan la oportunidad de, de formar a alguien, de hacer el día a una persona, de cambiar al mundo. Tu palabra... Puede hacer el cambio en una persona que quiere destruir su propia vida, que quiere cometer un error como un aborto, como un homicidio, como algunas cosas diferentes que nuestros problemas mentales trae consigo. Pero entonces una palabra de alivio, una palabra de consuelo para esta persona es suficiente para que tú puedas llevar un punto a favor en el día del juicio, porque entonces tus palabras van a ser de bendición siempre y tus palabras van a servir a otra persona. Tiene más sentido de lo que tú hagas con esa persona, pero lo como tú hagas sentir a la persona, tus palabras que vienen de Dios, si tú te las pides a él, si tú le pides a él sabiduría, van a ser siempre de misericordia. Ahora entonces vamos a, vamos a Malaquías 3.16. Malaquías 3.16 nos dice lo siguiente. Malaquías escribió aquí esos registros de esta forma. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para, que temen, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios advierte cada vez que nuestros corazones son atraídos hacia él. Marca cada palabra de ánimo que le damos a otra persona y todo acto de bondad. El rey David también confiaba en los registros de Dios, pues el rey David, el rey David también dijo lo siguiente, Pon mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Dicen Salmo 56, 8. Versión, con nuestra versión de español moderno. Ahora, Dios también conoce los dolores más profundos de tu vida. Él entiende por lo que estás pasando. Ahora, los libros del cielo son muy claros. Dios nos lleva a esos registros para su beneficio, si no para el beneficio del universo. Debe haber evidencias claras del amor y la justicia de Dios en cada caso. Con Dios no hay secretos, todo es transparente y esa es también la forma en la que Él lleva adelante el juicio. Entonces, por eso te dije desde un principio que este juicio va a ser como un juicio terrenal. Van a, va a haber un juez, va a haber un abogado, van a haber los acusados, las partes acusadas y van a haber los testigos que son los ángeles y los seres que no cometieron pecado. Ahora entonces, dice aquí que es muy importante que existan esos libros de memoria, los libros donde están nuestros actos, nuestras palabras, porque es así como es así como Dios mostrará con evidencias propias su amor, su compasión, su misericordia y nuestras propias obras, porque ese libro no es para Él, sino para todo el universo, eso es para beneficio del universo. Prosigamos ahora entonces con 1 Corintios 4.5. 1 Corintios 4.5. El Señor, el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Aquel día no habrá borrones ni tachaduras, como seres humanos es posible que es posible engañar a familiares y amigos, pero nadie puede engañar a Dios. Él lee los secretos de tu corazón. Cuando llegue nuestro día del juicio, estaremos en una, de do, en una de dos situaciones o el registro completo de nuestras fallas pasadas habrá sido cubierto por la sangre de Jesús o estará allí para condenarnos. Entonces, ¿cómo hacemos para que este libro, estas fallas sean borradas? ¿Se acuerda del estudio anterior? Confesión, perdón y conversión, debe haber un... Una transformación en nosotros, arrepentirnos, confesar a Dios, Él nos perdona y entonces viene la transformación, viene la conversión. Ahora, nuestra obediencia no es la base de nuestra salvación, sino la gracia divina. Pero nuestras buenas obras revelan que nuestros corazones han sido, han sido entregados a Dios. Entonces, por tus buenas obras no vas a ser salvo, ni por tus malas obras vas a ser condenado. Pero si por tus malas obras odias y desobedeces a Dios, vas a ser condenado. Y si por tus buenas obras tú muestras el amor de Dios, que tu corazón es entregado a Él, que está, que su corazón pertenece a Dios, entonces de ese modo vas a ser salvo. No, no solamente por las obras, sino por la gracia que viene a través de cómo tú actúas por amor a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, tus obras van a ser diferentes. No, va, no vas a mostrar lo contrario, que es el amor a Dios. Entonces, las obras vienen después de que tú le entregas tu vida a Dios. Una vez que tú le entregues tu vida a Dios, tú empiezas a hacer buenas obras. Entonces, de ese modo es el que, el que vamos a ser salvos nosotros. Ahora, vamos a Mateo 16, 27. Mateo 16.27 dice, «Se nos dice que cuando Jesús venga, pagará a cada uno conforme a sus obras». ¿Cómo es posible que las vidas que vivimos sean el tema del juicio si es que somos salvos por gracia? Mucha gente se pregunta lo mismo, si es que somos salvos por gracia y no por obras, ¿cómo es que Jesús va a tener en cuenta nuestras obras aquí?, si es por, por gracia nos salva por gracia y listo no tiene en cuenta nuestras obras pero entonces vamos a descubrir un poco de esto en lo siguiente porque vivir dice porque vivir en armonía con la voluntad de Dios es el resultado espontáneo de un corazón que está lleno de amor por Dios y el hombre entonces como te decía hace un rato, cuando tú le entregas tu corazón a Dios, cuando vives en armonía con Dios, vas a vivir en armonía con tu compañero, vas a vivir en armonía con tu vecino, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus familiares. Va a ser espontáneamente, va a ser automáticamente que tus obras van a ser buenas una vez tu corazón esté entregado a Dios. Pero si, si esas obras no son buenas, entonces significa que tu corazón no está aún entregado a Dios, porque entregar el corazón a Dios es igual a tener un buen comportamiento y tener buenas obras en, ta, en, en todo momento. Ahora, es una relación de amor con Jesús lo que motiva a sus seguidores a hacer buenas obras. En resumen, Salomón dijo en Eclesiastés lo siguiente. Antes de ir a lo que, a lo que Salomón dijo en Ecclesiastes, dice aquí que eh, tu relación con Dios, ese, ese relacionamiento que tú tienes con Dios, de que Él es tu amigo cercano, automáticamente te motiva para que... Tú hagas buenas obras. Es, no, es, no es que tú haces las obras, entonces Dios te salva. No, es que Dios está contigo, de que tú tienes una relación con Dios y entonces Dios, ese amor que tú tienes por Dios, te lleva, te conduce a hacer buenas obras para ti, para tus familiares, para tus amigos, para, para todos nosotros. Ahora vamos a ver entonces lo que dice Salomón en Ecclesiastes. Eh, vamos a Eclesiastés para esto, a 12, eh, capítulo 12, versículos 13 y 14, y dice... El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice ahí. Ahora, porque Dios traerá toda obra a juicio, a juicio toda obra, sea mala o sea buena. Entonces, como decía hace un momento, tus obras te pueden uh, salvar o condenar, tus palabras te pueden salvar o condenar. Por eso toca pensar muy bien lo que decimos y lo que hacemos aquí en este mundo. ¿Qué estamos haciendo a día a día? ¿Cuáles son nuestras obras, nuestras palabras para nosotros? qué incluso pensamos, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Ahora dice aquí, como la relación del hombre con Cristo será juzgada por su conducta, debe, debe haber una norma clara para la cual medir esa conducta. Entonces, es como esto lo comparo yo como un, una evaluación. Vamos a ser evaluados, pero entonces hay una conducta ahí, hay un... un hay un resumen ahí por el cual nosotros nos podemos basar para esa condenación, para ese, para ese juicio. Vamos a, a seguir descubriendo esto un poco más adelante. Nuestros procedimientos judiciales en la tierra se basan en la ley. ¿no? El propósito de todo juicio es determinar si se ha quebrantado una ley. En un juicio se compara la conducta de la persona con la norma de conducta aceptable tal como la define la ley. En el juicio de Dios, por el otro lado, hay una ley o norma también. Y Santiago deja muy claro cuál es la ley que sostenemos. Vamos a descubrir bajo qué ley vamos a ser entonces juzgados nosotros. ¿Bajo qué ley? Porque tú te puedes preguntar ahora, tú me estás diciendo, Wilson, que voy a ser juzgado, pero ¿juzgado de qué? ¿O por qué? ¿Bajo qué argumento voy a ser juzgado? Vamos a descubrir bajo qué argumento vamos a ser juzgados todos nosotros. No es solo tú, es, todos es, es un juicio para todos nosotros. Y para esto vamos a Santiago 2.12. Santiago 2.12. Dice... Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Entonces, ¿cuál ley de libertad estoy hablando yo aquí? Vamos a descubrir también esto un poco más adelante. Dice, en el versículo previo de Santiago 2.11, uh, Santiago menciona dos de los mandamientos. No cometerás adulterio y no matarás. Por lo tanto, es obvio que los diez mandamientos son la ley a la que se llama ley de libertad, por la cual serán juzgadas las vidas de los hombres. Entonces, la ley, la ley de libertad, se refiere a los 10 mandamientos. Pero hay algunas personas que dicen que esos diez mandamientos ya están abolidos o que ya pasaron de moda. Pero esos 10 mandamientos son las, es la misma ley de libertad por la cual tú y yo vamos a ser juzgados, por la cual... Eh, en el juicio serán puestas entre nosotros. Va a, ser, va a ser la base del juicio, la base de nuestro, de nuestro uh, comportamiento, la base de lo que hicimos o no hicimos. Continuamos entonces y dice, el juicio simplemente determinará de qué lado del gran conflicto entre Cristo y Satanás nos hemos colocado. Cristo y Satanás. ¿Estamos con Cristo? ¿Le hemos permitido que viva en nosotros? ¿O de qué grupo estamos? Recuerdo un estudio de los primeros que yo relacionaba en el grupo de la derecha y el grupo de la izquierda. Entonces, aquí la evaluación, la autoevaluación de todos nosotros es en qué grupo nos encontramos hoy. En el de la derecha, el del grupo de Cristo, o en el de la izquierda, el grupo del enemigo, Satanás. Dice aquí que es en ese momento, el día del juicio, donde se conocerá de qué, de qué grupo nosotros, nosotros y cada uno de nosotros estamos. Entonces, dice que hemos tenido un amor supremo por él y su voluntad, tal como lo expresan los diez mandamientos. Esa es la evaluación, ese es el régimen de la evaluación. En, no sé cómo se le dice el, la tabla de contenido de la evaluación, más o menos así. Ahora, ¿es nuestro deseo seguir su voluntad por medio de su poder? Ha escrito su ley en nuestros corazones. Tiene la ley de Dios en tu corazón. Tienes esa ley guardada de no cometerás adulterio, no matarás, no fornicarás, no robarás. Todos esos diez mandamientos los tienes en tu corazón. No basta con que se nos declare justos ahora. Debemos permanecer fieles hasta que Él venga. No alcanza con profesar que somos seguidores de Cristo. Debemos permitir que la vida de perfecta obediencia de Jesús y su fidelidad vivan en nosotros. Entonces, no es solo decir si sí, soy cristiano o si sí, soy adventista o si sí, soy de cualquier otra denominación. No es solo decir eso porque la, esos son solo nombres. Ahora, ¿cómo es tu relación con Cristo? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Será que sí estás siguiendo lo que la Biblia dice? Aparte de cualquier, de cualquier nombre de iglesia o cualquier nombre de denominación. ¿Será que sí, está, sí, sí tienes esa ley en tu corazón? Entonces, dice que debemos permanecer fieles siempre. No solo ser llamados cristianos de profesión, sino que verdaderamente hacer lo que se está escrito en la Biblia. Ahora vamos a Mateo 7.21. Mateo 7.21 Jesús dijo... No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el centro de la controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, es el carácter divino de amor. Entonces, no es solo lo que hablamos, Señor, Señor, todo lo que decimos, sino reflejar ese carácter divino de amor para con otros y con Dios. Que la gente diga, en tu, oh, es en, yo puedo ver a Dios en mi hermano, yo puedo ver a Dios en el carácter de este profesor, en el carácter de este médico, de este odontólogo, de este uh, uh, señor que hace negocios. Es un poco más de lo que decimos, de lo que, sino de lo que hacemos, de reflejar el carácter divino de amor que viene de Dios. Ahora, y también la ley es una expresión escrita de ese amor. No es de extrañar que sea la forma utilizada en el juicio final, pero más emocionante aún es la, es la enseñanza bíblica de que el juicio ya está en sesión ahora mismo, hoy. Por eso, en los capítulos finales del libro de Apocalipsis, Juan señala la última advertencia e invitación al mundo con estas palabras que voy a decir en un momento. Y para esto vamos a Apocalipsis 14.6.7. Apocalipsis 14, 6-7 dice... Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, cuidado que dice aquí que tenía el evangelio eterno, el evangelio de Dios, para ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Es para pensar si está cumpliendo o no. Y dice, diciendo a gran voz... Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, dice ahí en Apocalipsis. Cuán poderoso es este mensaje que se nos señala, como la última, la última señal del evangelio, de, de esparcir este evangelio, va a llegar a todos nosotros ahora como verás el mensaje no dice la hora del juicio vendrá algún día sino que el, en el versículo dice la hora del juicio ha llegado eh, si estudiamos un poco de gramática y de lengua decimos que esta esta oración es en presente perfecto dice la hora del juicio ha llegado llega es cuando hablamos del de presente perfecto es que está pasando en este momento hasta, ha estado pasando, que ha estado pasando en ese preciso momento. Ahora, en los siguientes estudios veremos más de estos tres mensajes angelicales. Pero fíjate qué sucede después de entregarlos. Ahora, entonces, vamos a Apocalipsis 14, 14 y 15. Dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz. Al que estaba sentado sobre la nube, dice, al que estaba sentado sobre esta nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de, de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Dice que es tiempo que la mies de esta tierra está ya madura, está para recoger actualmente. Está ya. Para discernir, no es que vendrá algún día, sino que ya en ese tiempo es donde la mies ya se va a madurar y entonces es el tiempo cuando vendrá el evangelio a todo el mundo. Ahora, vamos a, a, a continuar. ¿Qué es la cosecha de la tierra entonces? Es el fin del mundo. Es la segunda venida de Cristo. Esta es la cosecha. ¿Qué sucede antes de la segunda venida de, el de Jesús? El juicio de Dios. Su juicio revelará quién está preparado para su regreso. Pero deberíamos hacer un alto para investigar este tema en mayor profundidad. Quizás te estés preguntando, ¿cuándo comenzó este juicio? Ahora, en esta parte descubrimos de que, de que eh, verdaderamente eh, vamos a ser juzgados mucho antes de que venga Jesús. No es que Jesús venga y se va a sentar en la tierra y va a hacer fila a todos nosotros y va a decir, Wilson, o okay, que... Venga para este lado, usted vaya para este lado, usted no ese juicio ya empezó y ya está pasando en este momento. Cuando venga Jesús, ya el juicio va a dictar sentencia, ya la sentencia va a estar dictada y él va a venir solo a llevar a los que ya han sido escogidos, a los que ya han pasado todas las pruebas, eso a los que los que ya han sido juzgados y ya han sido a favor, entonces esos los que se van con él. Él no viene a juzgar aquí a la tierra. Él ya viene a recoger a los que ya han sido juzgados, a los que ya han sido a favor. Y a los que no, a los que han dado, a los que han fallado en ese juicio, van entonces a ser quedados aquí y destruidos, como dice la Biblia. Ahora, entonces, que, que tú te, te puedes preguntar que cuándo comenzó este juicio. Vamos a descubrir de esto. Dice, la clave se encuentra en una notable profecía del libro de Daniel. Y para esto vamos a Daniel 8.14 dice hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado este es el versículo fascinante marca el final de la visión del capítulo 8 de daniel pues inmediatamente después de esta predicción el ángel gabriel comienza a explicar la interpretación de la visión en la explicación de Gabriel vemos que esta visión es paralela a la que leímos en Daniel 7 que, revela, que revelaba la escena del juicio justo antes del fin del mundo. Nota lo que él dijo acerca de esta profecía del tiempo. Dijo, vamos para esto a Daniel 8.26. Daniel 8.26. «La visión de las tardes y mañanas que ha referido es verdadera, y tú, y tú guarda la visión, porque es para muchos días». Este anuncio fue tan impactante para Daniel que la Biblia nos cuenta entonces lo siguiente. En Daniel 8.27 Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Por qué habrá quedado Daniel tan afectado por la visión entonces en ese tiempo? ¿Qué es lo que no entendió aún después de que el ángel Gabriel se lo explicara? La evidencia señala que fue la última parte de la profecía la que, lo que realmente lo abrumó y no pudo entender. Debemos recordar que Daniel y su pueblo habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. El templo en Jerusalén, junto con el resto de la ciudad, estaba en ruinas. Pero Daniel encontró esperanza en la profecía de Jeremías, que predecía que ese exilio duraría 70 años. Jeremías entonces habla esto en, en, en su libro de Jeremías 25.11. Como sabía... Dice aquí que cómo sabía que esos 70 años estaban a punto de terminar, estaba anhelando la, re la restauración de Jerusalén. Pero podría ser que esta profecía significara que aún debía pasar muchos años más antes que el templo y la ciudad fueran restauradas. En Daniel capítulo 9 encontramos entonces al profeta estudiando nuevamente la profecía de Jeremías y orando fervientemente con arrepentimiento para recibir la misericordia de Dios sobre su pueblo. Dice aquí en Daniel 9:19, Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre toda ciudad y sobre todo pueblo. En respuesta a esta oración de Daniel, el ángel Gabriel fue enviado nuevamente para terminar de explicarle la visión. Le dijo a Daniel que considerara la visión y comenzó desde el punto donde Daniel se había desmayado. Con la explicación de la profecía de los 2300 días, veamos lo que tenía para decirle. Vamos a ver entonces qué nuevamente ese ángel le explicó a Daniel antes de, que él fuera antes de que él desmayara. Y para esto vamos a Daniel 9.24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la pre prevaricación, dice ahí, y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la salvación, y la profecía, y ungir al santo de los santos, dice ahí. Esto, esto también se refiere a lo que dice Ezequiel 4.6. Dice ahí que en la profecía simbólica vemos que un día representa un año, entonces un día representa un año. Día por año, día por año te lo he dado, dice ahí Ezequiel 4.6. Por lo tanto, 2.300 días representan 2.300 años. 70 semanas o 490 días representan 490 años. Se le dice a Daniel que, los, que las primeras 70 semanas o 490 días de la profecía de 2.300 días han sido apartados para Daniel y su pueblo. Pero, entonces... ¿Cuándo comenzaría esta profecía de tiempo? Daniel 8.14 solo revelaba lo que sucedería en el fin, pero no indicaba cuándo sería el comienzo. Ahora, finalmente Daniel está por recibir la explicación. Y para esto vamos a Daniel 9.5. Daniel 9.5 dice lo siguiente. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la, de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías del Príncipe Habrá siete semanas y setenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza. Y el muro en tiempos angustiosos. Daniel debe de haber sentido muy aliviado cuando comprendió que la restauración de Jerusalén indicaría el comienzo de la profecía de los 2300 días y no su final. Pero ¿qué, significa, qué significaban esas predicciones de tiempo? Esta fenomenal profecía predicía el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, el advenimiento del Mesías, su muerte en nuestro favor y el mensaje del Evangelio entregado a los gentiles, a las personas gentiles, o sea, a los que no tienen la palabra o a los que no siguen a Dios. Ahora, entonces, la historia registra que el decreto del rey persa Artajerjes para restaurar y reconstruir Jerusalén fue promulgado en el año 457 a.C. 69 semanas o 483 años nos llevan hasta el año 27 después de Cristo, el año cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Allí comenzó la última semana de oportunidad para los judíos como nación para que retrocedieran de sus caminos de rebeldía, entonces vemos que aquí este Dios siempre ha dado oportunidad a todos para, para arrepentimiento, para arrepentirse para que vayan a Él y Él los perdone ahora él dio, él dio tiempo para esta nación, para que ellos entonces se retractaran de su rebeldía en su bautismo en 27 uh, después de Cristo, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y durante los tres años y medio que siguieron, trabajó para salvar a los judíos de su empedernida rebelión y pecado. Pero después de tres años y medio, en medio de la última semana profética que indicaba la profecía, fue crucificado en la primavera de 31 después de Cristo. Tres años y medio más tarde, sin embargo, después del emprendimiento del apedreamiento de Esteban en 34 después de Cristo, el evangelio fue entregado a los gentiles. El evangelio fue entregado a a estos gentiles ahora como la historia ha demostrado la exactitud de esta profecía en los primeros 490 años podemos entonces tener confianza en el cumplimiento del resto de la profecía si sumamos el resto de los 2300 años ahora a continuación del fin de los 490 llegamos al año 1844 cuando se dijo a daniel que el santuario sería purificado ahora entonces ¿Qué significa esto del santuario sería purificado en 1844? Vamos a seguir descubriendo esto más adelante. Puede que te preguntes cómo se relacionan el juicio con la purificación del santuario que se le dijo a Daniel qué ocurriría al fin de los 2300 días. Primero entonces, tenemos que entender un poco más acerca del simbolismo del santuario que encontramos en la Biblia. La Biblia describe dos santuarios. Uno en la tierra y otro en el cielo. Entonces hay dos, uno aquí eh, terrenal y otro celestial. Por lo tanto, en la actualidad, cuando pecamos, le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, porque Jesús murió en nuestro lugar para pagar la deuda por el pecado. Sin embargo, ante el Calvario, la gente no tenía un sacrificio por el cual pedir, así que debía contemplar por la fe el momento futuro cuando el, un Cordero de Dios moriría por ellos. Al sacrificar a un animal inocente, afirmaban su creencia en un Salvador que vendría y moriría para uh, posibilitarles el perdón. En el antiguo Israel, el pueblo llevaba sus sacrificios al santuario cada día. Allí confesaban sus pecados y le quitaban la vida al Cordero para demostrar su fe en la muerte futura de Jesús, el Hijo del Hombre. Sus pecados eran eran transferidos simbólicamente al santuario cuando el sacerdote rociaba la sangre del animal ante el velo del lugar. Santísimo dentro del santuario. Entonces, ese sacrificio del cordero significaba que ellos aceptaban que iba a venir un cordero en un futuro, en un futuro para salvar y para redimir también los pecados. De este modo, el, el simbolismo significó parte de, esta, de este perdón de pecados. Ahora, una vez al año los hijos de Israel... Realizaban entonces realizaban un servicio sumamente solemne y sagrado, al que llamaban día de la expiación. Ese era el día en el que se purificaba el santuario. Para el pueblo de Israel era también como un día de juicio. Diez días antes del día de expiación se tocaban las trompetas para recordarles a los israelitas que ese era el momento de haber un examen de sus vidas, arrepentirse y... Confesar sus pecados. Hacían este, examen, este autoexamen ellos mismos para arrepentirse de sus pecados. Todos los que no lo hacían eran expulsados del campamento. Entonces, todo el que no, el que no pasaba por este, este simbolismo, esta este, uh, ceremonia, entonces fueron expulsados del campamento donde ellos vivían. ¿Por qué en este día, dice aquí, por qué en este día se, se, harán, se hará expiación por vosotros y seréis Limpios, de todos vuestros pecados delante de Jehová. Lo que nos dice Levítico 16:30. Ahora entonces, el libro de Hebreos deja bien en claro que el santuario celestial y sus servicios eran una ilustración del santuario celestial donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, perdona nuestros pecados. Pablo dice, tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces con estas palabras quiere decir que están hablando del santuario celestial el que el mismo Dios levantó y no manos de hombre. De acuerdo a lo que nos dice Hebreos 8.1.2 Ahora entonces en Hebreos 9.11 12 y 24 dice Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, para ser nuestro abogado. Ahora, la muerte de Cristo en el Calvario proveyó una expiación de sacrificio completa para por nuestros pecados vamos ahora a Hebreos 7.25 vamos a Hebreos 7.25 ahora puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos dice ahí el verdadero tabernáculo o santuario está en el cielo todo lo que sucede en la tierra es solo una sombra de lo que sucede en el plan de salvación Dice aquí que Jesús es el Cordero que muere por nosotros, Jesús es el Cordero que vive por nosotros. Y así como el sumo sacerdote de Israel entraba en el lugar santísimo una vez al año, Jesús entró en el lugar santísimo al fin del tiempo para realizar su tarea de juicio. O sea que quiere decir que ese juicio ya está siendo llevado porque Jesús ya está en ese lugar santísimo, él ya pasó al lugar santísimo. Vamos a descubrir más en Mateo 10.32.33. Mateo 10.32.33 y dice, lo que determina nuestro destino eterno en el juicio es nuestra actitud hacia Cristo. Cristo desea salvarnos, está haciendo todo lo posible para salvarnos. Él dice a cualquiera... Pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, es tu actitud de defender a Dios aquí en esta tierra. Es tu actitud de mostrar el amor de Dios a todos los hombres, a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo. Para que entonces Jesús también te tenga en cuenta y, te, y se acuerde de ti en el día del juicio. Que también Él te pueda defender de forma que su actitud ante este, este juicio sea favorable para ti. Ahora, dice aquí que, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, dice aquí que el que le negare será negado, en pocas palabras, y el que, el que se le mostrare al mundo también será mostrado, el que le mostrare el amor al mundo también será mostrado de el juicio de Dios también será defendido. El que defienda a Dios también será, al que defienda a Jesús aquí en la tierra, también será defendido. De acuerdo a lo que nos dice Mateo 10, 32, 33. Ahora, no tienes por qué estar uh, solo en ese juicio. Si hemos confesado a Cristo, Él nos confesará a nosotros ante su Padre. Si somos de Cristo, Él es nuestro abogado. Por medio de Jesús estaremos ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. Nuestros registros solo mostrarán la amorosa vida de nuestro Salvador y recibiremos el beneficio por su vida perfecta. Recordemos lo que estudiamos um, en el principio. Puede que esos, esos pecados, esas fallas de nuestras aquí en esta tierra puedan ser borradas si confesamos a Él y nos convertimos. Y entonces de ese modo el libro de memoria va a ser un modo de recordamiento. De, de recordar ese amor de Dios, la misericordia que Él tuvo para perdonarnos. Ahora entonces, nuestros registros solo mostrarán la amorosa vida de nuestro Salvador. De este modo. Por eso, no hay nada que temer sobre el tiempo del juicio. Es un tiempo para la meditación. Sí, claro que sí, para meditar lo que hacemos nosotros. Ahora, pero es el tiempo en el que Jesús quiere limpiar nuestros corazones de pecado por el poder de su sangre. No más por sacrificio por simbolismos de aquel tiempo, sino ahora por el sacrificio que Él eh, hizo ya y por esa sangre que Él, él, él re, re, redamó, eh, redimió, que Él derramó, mejor dicho. Ahora, dice que es el tiempo en el que se pone de nuestro lado para afirmar ante el universo como testigo de nuestra decisión de seguirlo a Él con todo nuestro corazón. No es que ah, yo voy a seguir a Dios pero entonces mitad solo me quedo aquí y no quiero como entregarme por completo. Esa entrega a Jesús tiene que ser completa, tiene que ser de tiempo completo. Que lo que sea que tú hagas siempre, lo que sea que tú hables, donde quiera que estés, siempre Jesús esté reflejado allí. ...siempre Jesús esté ahí, sea tema y tú tengas una conversación con Él como un amigo, como un padre, como tu rey... ...o sea que no te preocupes por ser salvo porque Él ya venció por ti, Él ya derramó su sangre por ti... ...lo que tú tienes que hacer ahora es aceptarlo a Él, abrirle tu corazón como estudiamos hace unos estudios anteriores... ...y aceptar ser cambiado por Él para que entonces no por tus obras seas salvo sino por su amor... ...ese amor que va a hacer que tus obras sean buenas... Por uh, ese amor propio que tú tienes por él. Entonces, ahora, uh, tú amiga, amigo que me estás escuchando en ese momento, ya para terminar nuestro estudio del día de hoy, en serio que me alegró mucho ese, este tema, me alegra que tú también te estés uh, beneficiando de este tema. Jesús anhela confirmar tu eterna salvación ante el universo que está contemplando. Él quiere que confirmar ahora, poner tu nombre en ese libro de salvo, salvo. Wilson Salvo, tu nombre que él quiere poner tu nombre en el libro de la vida. Él quiere que aceptes su sacrificio en el Calvario. Desea que le confieses a él todos tus pecados para que pueda borrarlos de este libro de memoria y no puedan ser incluidos en el día del juicio. Él anhela que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, como lo dije así un momento. ¿Quieres abrirle tu corazón entonces a Jesús ahora mismo donde estés y lo que estés haciendo? ¿Quiere pedirle que te quite, que quite de tu vida todo lo que te impida estar en su reino? No sé qué te impide a ti, no sé qué te refrena aceptar a Jesús en este momento. Sé que no es fácil, sé que no es fácil aceptarlo, porque hay muchas cosas que nos impiden, que nos amarran a esa silla y quiere que estemos ahí sentados. Pero lo que Dios te pone es un reto a que tú dejes esa silla, que dejes ese conformismo donde estás ahora y te pares y decidas por él. Decidas amarle siempre y decidas entregar tu corazón a él. Ahora, eh, dice aquí que quieres que, quieres que tu, tus pecados sean cubiertos por la sangre de Jesús. Quiere que en verdad te perdone. Quieres que Cristo dé un paso al frente y diga, sí, este hombre, esta mujer es uno de los míos. Eh, eh, yo he perdonado sus pecados, he pagado su deuda, he perdonado su culpa. Sus pecados están cubiertos por mi sangre. Quítalos de los registros para siempre, porque Él nos recuerda nuestros pecados. Una vez están perdonados, una vez están confesados, nos confesamos nuestros pecados y Él nos perdona, en ese instante esos pecados son uh, olvidados, son echados al fondo del mar. Entonces, no nos debe afectar a nosotros esos pecados, sino que debemos estar convencidos de que porque hemos confesado y hemos sido perdonados, entonces en el día del juicio esos pecados ya no van a ser mostrados en el libro sino que van a ser borrados y Dios, Jesús va a estar ahí el juez, nuestro defensor va a estar ahí para decir esos pecados yo ya los perdoné, él los confesó y yo he muerto por, por él yo vi la vida, derramé mi sangre por ese sacrificio por ese, por ese sacrificio de amor que él hizo por nosotros ahora si este es tu deseo si quieres decirle a Dios, sí señor toma mi vida, quiero ser tuyo por qué no te, ahora ahí donde estás te levantas, te arrodillas, te sientas pones tu mano arriba o haces algún, cierras tus ojos incluso ahora mismo para que me acompañes en esta oración y pedirle a Dios que en verdad tenga misericordia de nosotros y siempre nos acompañe. Elevemos una oración para que Dios nos escuche en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos acompañas y que tú nos uh, das tu amor siempre, Señor. Padre, te queremos pedir en este momento para que tú uh, derrames tu sangre en, nuestra, en nuestro favor. Gracias por invitarnos a cambiar nuestra culpa, nuestros pecados, nuestros caracteres defectuosos por tu perfecta justicia. Gracias por este mensaje de juicio. Gracias por hacer una obra en nuestros corazones cuando cooperamos contigo por limpiarnos del pecado y escribir tu ley en nuestro interior y en nuestro corazón. Gracias por la promesa de que por medio de tu plan de salvación, incluyendo el juicio, estás restituyendo a este mundo y a tu pueblo a tu plan perfecto. Gracias por la promesa de una nueva tierra donde morará la justicia. Señor, anhelamos ser parte de este mundo perfecto. Deseamos reunirnos contigo allá, verte cara a cara al entregarte nuestros corazones y nuestras vidas, esta noche, en este momento, donde quiera que esté cualquier oyente. Te pedimos entonces que siempre elijamos nuestra relación contigo antes que las cosas de este mundo, Padre. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida y que para, por tu gracia y para tu gracia, por tu amor y por tu poder, puedan permanecer siempre allí escritos. Padre, te pedimos estas cosas para que tú siempre estés con nosotros y tu Espíritu Santo sea derramado siempre eh, y nos bendiga y nos ayude a mostrar ese amor y misericordia aquí en la tierra siempre para poder entonces que en el libro de la vida estén escritos todas esas bellas y maravillosas obras que tú has hecho en nosotros. Todo eso te lo pedimos y pongo cada persona en tus manos, cada oyente, cada cada persona que nos está viendo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este estudio. Recordemos que estamos en el estudio de nuevos comienzos. Espero que haya sido bendecido, haya sido bendecido con ese estudio que es para reflexionar y para cambiar, que lo pongas en tu corazón, en tu mente y lo puedas aplicar. Nos vemos en un nuevo estudio. Hasta pronto y que Dios los bendiga siempre.